o mejor, que Iván le estaría haciendo un favor a Álvaro Uribe Vélez eh, al decir que no se lleve a cabo la jefa. ¿Qué se puede decir acerca de pues, la responsabilidad de Uribe? Eh, en mi opinión, eh, lo que está detrás de la actitud eh, que destruye la Justicia Especial para la Paz por parte de la fuerza política uribista es defender a Uribe en su impunidad. Han reducido el tema de la Justicia Especial a las FARC, y ese no es el tema. El tema es cómo la Justicia Especial para la Paz puede, a cambio de verdad, darle beneficios jurídicos a todos los actores de la violencia. Los más violentos siempre son los que tienen el poder del Estado. Y en los últimos años, miles de funcionarios públicos incurrieron en delitos de lesa humanidad por orden, por acción de una política pública que tenía como responsable primero al presidente de la república y al actual vicepresidente electa la JEP podría develar completamente esa situación permitiéndole libertad a los militares y están sacrificando a los militares incursos en delitos de lesa humanidad al impedirles participar en la JEP solo para que no se diga la verdad es decir, para que la continúe la impunidad en una persona, en un actor de la violencia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que la paz de Colombia es superior, creo que la reconciliación de todos y todas las colombianas es superior, creo que el honor de las fuerzas militares, incluso de los militares que incurrieron en ese tipo de prácticas, es superior, que no vale la pena entregarlos a la justicia internacional solo para salvar una persona. Pienso que esto que se llama el bien supremo de una nación, que es la paz, es un bien, como lo dice, supremo, y que el presidente Duque hace mal en sacrificar estos bienes supremos, incluido el interés de los familiares, de los militares, que incurrieron por error, por omisión o por acción en delitos de lesa humanidad solamente para salvar una persona, solamente para resguardar en la historia algo que toda la sociedad colombiana hoy conoce, que incurrió en delitos de lesa humanidad y que fue presidente de la República, que le apodan él y que se llama senador Álvaro Uribe Vélez.